Eh, otra idea también importante de Artigas en un momento en que estaban en debate estas, estas cuestiones es sobre el, la forma de gobierno republicana. Es Artigas estaba totalmente convencido de que la forma de gobierno este, adecuada era la república. Influida, por supuesto, por las ideas que venían de Europa sobre la República, Artigas no era ajeno a esto, eh, pero en un momento en que la, el, el régimen monárquico también estaba este, como alternativa e incluso eh, motorizado desde Buenos Aires, que era, eh, pretendía, digamos, eh, quedarse con todo el poder este, sin respetar los particularismos de, de, de cada región y además... Este, sin abrir el juego, digamos, a un, a un sistema democrático. ¿no? La democracia de Artigas, que era una democracia muy abierta, muy amplia, eh, que se ve manifestada, por ejemplo, en el sistema electoral que proponía, eh, cuando hubo oportunidad de elegir representantes, este, siempre Artigas puso énfasis en que eh, todos debían ser partícipes de la elección decía, los, los pueblos indígenas deben votar a sus propios representantes este, lo, lo, la gente humilde, no solamente debía quedar en, en la parte como se llamaba en la época, entre comillas, la parte sana de la sociedad la, que, la única que tuviera derecho a votar, sino este, que todos pudieran votar eh, nosotros sabemos que en la Revolución de Mayo cuando se convoca al Cabildo Abierto se convoca solamente a los que tenían el carácter de vecino y vecino no era cualquiera es decir, no era cualquier habitante de una ciudad, de una villa, de un pueblo este, el vecino sino el que tenía propiedad, el que tenía este, antigüedad, el que había sido fundador de, del lugar para Artigas eso no, no, no era así es decir, todos tenían derecho a votar y ponía especial énfasis en que se voten, en que voten todos, ¿no? Sabemos de las convocatorias al Congreso de, de Tres Cruces, al Congreso de Oriente, justamente, este, que se hizo en Constitución de Uruguay, donde manda este, a convocar a elecciones a los cabildos indígenas de las Misiones, eh, acentuando justamente esa, ese requisito, ¿no? Que todos participaran en la votación, este, y para mandar sus representantes.